los materiales que vamos a necesitar para realizar nuestras plumas son hilo grueso unas tijeras y celo el primer paso va a ser cortar un trozo de hilo irá doblado de esta manera Entonces este va a ser el largo que tenga nuestra pluma. Entonces tenéis que ver cómo de larga queréis que sea. ¿vale? Entonces cortamos. Un poquito más. Y, y a partir de aquí vamos a trabajar. Vamos a realizar nuestra pluma sobre este hilo. El siguiente paso lo que vamos a hacer es doblar el hilo. y que los dos extremos estén a la misma altura ¿vale? a continuación en este extremo tenemos que hacer un nudo Ahí. y esta parte tenemos que anclarla a un punto fijo podemos hacerlo con un imperdible por ejemplo al sofá se podría hacer o como vamos a hacer en el vídeo con un trocito de cero, que quede Bien. de esta manera nos va a permitir trabajar y aquí es donde iremos atando, haciendo nudos para construir nuestra pluma ahora vamos a ir cortando trocitos de hilo que iremos anudando a este vale. hay que procurar que no sean demasiado largos para no desperdiciar material más o menos Y se anuda de la siguiente manera. Estos dos hilos nunca pueden cruzarse, siempre tienen que estar así, paralelos. Entonces, ponemos por debajo ¿vale? y estos dos extremos por el medio. Pensamos aquí un poquito. que apretar todo lo fuerte que podamos y subirlo. No se puede quedar hacia abajo, siempre tiene que quedar hacia arriba y bien apretado. Y lo mismo hacia el otro lado, nos suelta el primero y luego irnos poniendo aquí el segundo y rellenando toda la tumba. igual, subimos un poquito el hilo y ahora va hacia el lado contrario ¿Vale? primero ha ido hacia la izquierda ahora vamos a ir hacia la derecha, los dos extremos irán hacia la derecha estamos bien y subimos va a ir apretando según vayamos construyendo la pluma, ¿vale? va a ir apretando todo el rato. ¿vale? Ahí, ahí está, que quede lo más simétrico posible, ¿vale? Recordad que no se nos pueden cruzar estos dos, siempre tienen que ir bien alineados y ¿sí? ahí apretamos. Depende de cómo queramos que sea la pluma de larga, vale, iremos añadiendo más hilos. Cada vez va hacia un lado. Primero, si hemos empezado hacia la izquierda, vale, pues a la izquierda. Y el siguiente a la derecha. Siguiente, izquierda, derecha. Una vez que hemos terminado de poner los hilos laterales en el hilo guía, ¿vale? Una vez que hemos terminado de ponerlos, pasamos a hacer aquí en este punto un nudo para que no se nos caiga. ¿Vale? Hacemos un nudo para fijar. Tiene que quedar bien bien pegado. Y esta sería la longitud que tendría la pluma. Ahora es el momento de cortar los hilos para dar forma a la pluma. Podemos cortarlo como queramos. Puede ser bien... Peña recta. Hay que quede recto. Puede ser con formas semicirculares. Es un poquito al gusto, pero... Importante que sea simétrico y tenemos que intentar peinar bien los hilos de los lados. Entonces, en este caso voy a cortar en línea recta, ¿vale? pero en casa podéis hacerlo como más os guste. Si tenéis alguna cuenta de este estilo, ¿vale? la podemos introducir por aquí a modo de decoración. Aquí tenemos varios ejemplos de plumas hechas con hilo, de varios colores, con formas diferentes, con cuentas o sin cuentas. Podéis hacerla como más os guste. También podemos usarla como objeto decorativo, por ejemplo, la puerta, en el tono de la puerta. O ponerla por el lado que más nos guste por este lado por este otro bueno, chicas chicos espero que os haya gustado la actividad